buenos días a todos en este video vamos a ver cómo descargar tu CURB rápidamente desde internet primero abrimos el navegador de tu preferencia en mi caso lo voy a hacer en google chrome en el buscador escribimos la palabra curp y damos enter aquí en el primer enlace damos clic y nos manda esta página aquí tenemos dos opciones la primera opción es en caso de que tengamos nuestra curva y únicamente queramos descargar el documento oficial y la otra pestaña es en caso de que no tengamos la curva a la mano o no nos la sepamos en este caso llenaremos esta información Por ejemplo llenar esta información es información básica de la persona nombre apellidos fecha de nacimiento sexo y estado de estado de nacimiento Listo, ya que tenemos la información completa, vamos a la parte de abajo, hacemos clic en la captcha, llenamos la captcha que nos pida, listo, ya que tengamos la palomita, damos clic en buscar y ya tenemos, revisamos que la información sea correcta, de ser correcta, damos clic en descargar PDF y listo, ya tenemos la descarga aquí, debe aparecer en nuestra carpeta de descargas y ya podemos hacer uso de ella bueno eso fue todo espero que les haya servido no olvides de suscribirte y dejar tu like hasta luego